vamos a ver si vemos un programa que se llama Poutus, lo he escrito aquí ya en la barra de direcciones que sirve para hacer vídeos y del tipo presentación, no presentaciones, pues las presentaciones podemos ir adelante y atrás y aquí es un poco más engorroso. Bien, una vez que estamos dentro, le vamos a dar a crear no os voy a decir cómo se crea una cuenta, yo creo que ya tenéis experiencia Yo entro ya con mi cuenta y entramos al, al escritorio principal Siempre que os perdáis o hagáis algo, le podéis ver aquí que es la página principal. Aquí es para empezar una, un vídeo nuevo. Aquí es donde están mis, mis vídeos. Esto es para hacerse suscriptor de pago. Tienes más tutoriales, o sea, tienes más eh, plantillas, más herramientas. Y aquí hay tutoriales que tenéis en inglés. ¿Vale? Soporte y blog, pues dependerá de la cuenta que tengáis, también será más o menos potente. Tenéis tres opciones. Una para empezar con, con plantillas, plantillas que no os dan muchos, os dan fondos, os dan muñequitos. Otras con toda la plantilla completa, que estos pues, tendréis que hacer una vista previa para ver si os sirve, si no os sirve. Y una para empezar desde cero. Voy a elegir esta en este caso y entra en el escritorio principal de edición. Tarda un poquito al principio, depende de la conexión que tengáis, pues ya sabéis, toca esperar. Eh, tenéis aquí una pantalla donde vienen las herramientas a la derecha. ¿vale? Al principio vienen un montón de, de posibilidades. Aquí a la izquierda tenéis las diapositivas que vais a ir poniendo, que serán tan fácil de añadir como esto o tan fácil de borrar como esto. ¿Vale? vamos a coger tres, ¿no? bueno, tres o cuatro, después podemos quitar alguna eh, tenemos una línea de tiempo que voy a activar que para mí es muy importante ¿vale? la, cada diapositiva te... pues aquí la duración de estas son 10 segundos podemos darle a como máximo, si no recuerdo eran... Pues yo creía que eran 14, pero mira, vamos a dejarlo no muy largas porque tampoco tiene mucho sentido Vamos a dejarlo en 7 segundos y después, si hace falta, vamos añadiendo. Este es el cursor de reproducción, que ahora veis cómo funciona. Y esta es la parte donde se diseña la diapositiva. ¿vale? Me está diciendo que me vaya para acá para empezar. Lo primero que voy a hacer es poner un título. ¿vale? Y le voy a dar a salvar. Aquí si hay que salvar, no se salva automáticamente. Me voy a ir a los fondos fondos podéis ir echándoles un ojo dándole a más salen más ¿Vale? voy a elegir este de, del cole me dice que puedo crear meter un texto directamente es como es muy parecido a los editores de texto habituales entráis seleccionáis doble clic y ponéis pues lo que se os ocurra lo que necesitéis claro en eh, curso tengo las mayúsculas activadas. Curso. Pero, okay. Tenemos unas opciones muy chulas que tenéis aquí: los colores, el tamaño de letra, el tipo de letra. Esto es, según tengáis en vuestro ordenador, pues saldrán unos u otros. Tenéis el color, y para que se vea mejor lo voy a poner en blanco. Podéis ¿vale? coger el color de otro sitio con esto. No quiero este color azul o lo quiero de este color blanco, Bien, lo dejo blanco. o tenéis eh, efectos los efectos son bastante chulos si os fijáis, cuando me pongo aquí encima aparece una mano copiando si le doy clic, me hace un previo de lo que va a pasar ¿Vale? si me voy aquí, sale palabra por palabra si le doy aquí, aparece de esta manera le doy a aplicar fijaros que la línea de tiempo se me ha insertado esto en el segundo uno si quiero moverlo, me voy a coger esta barrita de aquí y lo voy a mover a donde quiera. Con eso lo que hago es que cuando le voy a dar al play, me aparecerá en el segundo que yo le he dicho. Y terminará, si quiero que termine, en el segundo que también le he dicho. Como no le he dicho ningún segundo, mira, se me la siguiente diapositiva. Como no le he dicho ninguno, me vengo aquí, puedo mover que coja y se vaya. ¿vale? Tengo aquí que se vaya hacia abajo, no sé, así por ejemplo. Vamos a darle a reproducir, a ver cómo ha quedado. Le damos, aparece, me lo escribe. Y ahora tendría que desaparecer, que no me acuerdo. ¿qué? Ups, vale. Bien, pues ya tenemos cómo hemos insertado un fondo. Puedo insertar otro fondo aquí distinto. Espera, que me voy ahí, no sé O puedo directamente insertar un color o tiene un montón de utilidades a mí estas me gustan para el cole me voy a la siguiente e inserto otra vale un poco vacía pero puede servir lo siguiente que voy a hacer es insertar pues un elemento de texto ya lo hemos visto ahora mira en vez de esto lo voy a suprimir le doy lo selecciono y lo suprimo me gusta me gusta este queda como más entonces aquí puedo poner curso Debería ser y aquí Pedro okay. Ya viene con su edición de, de tamaño de letra. A ver, y con su. Voy a ver si puedo sacar el menú para cambiar el color del texto. Uh -huh. bueno, lo voy a dejar así por no perder mucho tiempo. No quiero parar el vídeo. Eh, le vamos a dar. A librería, y con la librería sale lo que más suele gustar a todo el mundo, que son los muñequitos estos. Lo voy a colocar en la otra. mira con cortar y pegar, cortar, y me voy a la otra, y pegar, lo pongo aquí. Vale, estos son muñequitos que tienen diferentes, razas, un no muñeco mal asunto, y tienen diferentes animaciones. Pues, estoy enfadado, no puedo poner enfadado, pues que me apetezca o porque me venga bien tengo la idea o estoy contento y feliz ¿vale? tiene diferentes opciones, otra que uso esta de animaciones, si queréis que la animación dure todo, todo el rato o no, o se pare o se pare o, o lo haga para siempre esta es por si queréis que se mueva de un sitio o si queréis que se mueva de un sitio a otro ¿vale? la tendréis que colocar donde, donde os haga falta Vale, no tiene mucho sentido, pero bueno, ahora vemos cómo funciona. Recordad, cada vez que metáis un elemento, se va a colocar. Aquí teníamos texto, texto, los dos textos y el cuadro. Y aquí se nos ha aparecido el muñequito. ¿vale? Y aquí sí es la transición donde se va a mover este muñeco aquí. Y terminará en el nuevo otra vez. Le voy a poner todo que termine en vale, el Vamos a darle al play. Le vamos a la línea de reproducción. Y le damos al play era mejor lo otro. ¿verdad? Se mueve hasta ahí, que es donde le hemos dicho que se termine y desaparecerán. Mira, el otro no le va a desaparecer. ¿vale? Más, más utilidades. Aquí tenéis la librería, aparte de, de los muñequitos, tenéis un montón de, de dibujos. ¿vale? En alguno de estos podéis incluso poner nombres, escribir... Bueno, echáis un ojo. Los objetos son para, también para, para usar en, en forma de títulos o bocadillos. Gráficos también tenéis. Son dibujos, no es que eso, os vaya a hacer un gráfico, aunque en estos puede ser que si sí, lo hagan. Yo no lo he hecho nunca. Y la música, que por defecto os la pone el sistema. Eh, tenéis canciones aquí de libres. A ver si abre. ¿Vale? La que está puesta... Ah, bueno, no, no, la, no la pone porque le he dicho que empiece desde cero entonces podríamos elegir esta pues le doy a añadir vale, Hay algunas que son de pago y otras que no, las que pone free las puedo añadir le voy a dar al play, bueno, le doy a aplicar y veis que se ha puesto un dibujito como unas ondas sonoras puedo añadir voz, puedo grabarla sobre lo que es el, la presentación y por último imágenes que puedo coger de mi archivo, subirlas de mi carpeta o puedo poner muñequitos de estos en los que añadir uy, he cogido las que tenía el último del último vídeo pero aquí deberíamos buscar una cara nuestra y cuando le diéramos aparecería el muñequito con la cara bien y pues lo que lo que tenéis que tener mucho cuidado insisto es en esto en controlar la posición de cada uno de los elementos. Si por ejemplo vuelvo aquí y le voy a añadir un título, que lo pongo aquí, recordad que tenéis que hacer que aparezca, que desaparezca, ¿vale? que aparezca desde arriba hacia abajo. Podéis darle el efecto, pues en este caso al ser una letra solo, o sea, una, una palabra, bueno, son dos palabras, debería aparecer ahí y efecto de salida Venga, hacia la izquierda ¿Vale? Una última cosa, tenéis aquí las transiciones, que también son muy muy chulas si le damos a esta transición os pues va a hacer un premio siempre con la publicidad aquí ¿Vale? este no, se ve muy bien. Pues no se ve las letras pero se cierra la pantalla así, esta es muy chula, vamos a dar aquí a esta y vamos a poner aquí otra con el plof. Vale. Voy a poner aquí un fondo para que se vea la, la transición. Bien, vamos a darle desde el principio. ahora Cuando ya habéis terminado o tenéis claro, más o menos, acordaros de salvar de vez en cuando. Que yo soy un desastre para esto. Y le podéis dar a la vista previa. la musiquita, tengo que salvar el micro, lo voy a quitar. una herramienta que yo no sé dónde la he colocado que es eh, que aparezca una mano metiendo los elementos pero normalmente estaba aquí y ahora no la veo voy a ver si los elementos eh... en principio cuando le daba a los muñequitos aparecía una herramienta que me ponía aquí que me dejaba poner el a ver si es esto no bueno, pues como lo vamos a ver en, en directo, ya os lo enseñaré, a ver si por último, no, seleccionando si no aparece. Bueno, pues espero que, que os salga bien y que os guste. Gracias.